Tras muchas críticas sobre mi vídeo Cosas de Brasil, por las comparaciones con Europa y por mi manera de hablar de Brasil en algunos aspectos, he, deci he decidido hacer un nuevo programa que espera corregir la visión que dejé en el anterior. Eh, pecando de novato en estas líderes creo que no supe explicarme bien. Vivo en Brasil, quiero seguir viviendo aquí y amo a Latinoamérica y estas tierras pernambucanas y voy a demostrarlo hoy con Cosas buenas de Brasil. Yo vivo en Gravatá, interior de Pernambuco. Gravatá tiene uno de los mejores microclimas del mundo, los más agradables, según la Organización Mundial de la Salud. Tenemos una gran variedad de plantas, desde mata atlántica húmeda hasta tierras áridas y secas. Estamos a 45 minutos de la capital de Pernambuco, Recife. Brasil es un país muy verde, con mucha naturaleza. Hay todo tipo de vegetación, el terreno más rico en variedad ecológica del mundo, por no hablar de las playas. Desde el norte hasta el sur, Brasil tiene más de 7.000 kilómetros de playas. Todas ellas son de una belleza indescriptible y pasear por estas playas te lleva a un mundo diferente. Aguas cálidas, arena fina y un clima que te acompaña casi todo el año y que te inunda el espíritu. Yo conozco unas pocas playas del noreste brasileño. Algunas de zona urbana que a pesar de ser lindas están siempre un poco llenas. Pero yendo un poco más al norte o al sur del nordeste... Fuera de las zonas urbanas, encontraremos algunas maravillosas y muy accesibles. Voy a hablar de mis preferidas. En la playa de Carneiros, en Tamandaré, a unas dos horas de mi casa, pasé mi aniversario de boda. Fuimos un lunes y estaba vacío. Disfrutamos de un hotelcito muy arreglado a dos manzanas de la playa, bastante barato y disfrutamos de unos paseos maravillosos y unas caipifrutas en la playa al atardecer. Sobran las palabras. En 2006 vine la primera vez como turista con 20 años, conocí Porto de Galías, hoy en día está mucho más saturado y con muchas construcciones, pero eso no quita que te enamores de sus piscinas naturales, sus arenas, sus palmeras, nadar junto a sus peces, olvidarte de los problemas de la vida. Está lleno de surfistas y de windsurfistas, es un paraíso para disfrutar del océano atlántico. Ese mismo año, en 2006, conocí también la Playa de Calletas, una playa pequeña, pero muy hermosa. El año nuevo 2013 lo pasamos en María Fariña, en Illa de Itamaracá, con nuestra amiga Laura y su familia. Su amistad me dio la oportunidad de disfrutar de un lindo paseo en barco a una isleta donde brindamos por el nuevo año. El río Yaguaribe sale a mar abierto, con mucha vegetación a los lados, es una sensación maravillosa. Todo el mundo conoce Río de Janeiro. Yo pasé pocos días allí en 2009 y espero volver. Conocí Copacabana, Ipanema, las playas que están en la ciudad. Las fotos, de nuevo, hablan por sí mismas. Este fin de semana voy a tener la oportunidad de viajar a Natal, y voy a conocer algunas playas más. Este país es interminable. Desde aquí en Pernambuco se hablan maravillas de Natal, en el estado de Río Grande do Norte. A dos horas y poco de aquí, no, cuatro horas de aquí, creo que no me va a decepcionar. Se haría muy largo hablar del Amazonas y su diversidad natural y cultural, espero tocar este tema en futuros programas. Os dejo disfrutar de otras playas del país. Por ser un país tan grande y formado por gente muy diferente, la belleza de sus gentes es innegable. Hombres y mujeres mezclando diferentes etnias deja un resultado general muy interesante y exótico. Normalmente es difícil que se hablen las cosas que molestan a la cara. A mí no me gusta eso, siempre he hablado muy claro, quien me conoce lo sabe. Eh, pero lo que entiende la gente en otros lugares como sinceridad, aquí suena grosero y un extranjero debe entender eh, que eso es así, para adaptarse. Las personas saben ser felices con poco. Es normal ver gente que es pobre, pero va con una sonrisa hasta el fin del mundo. Los valores familiares son muy fuertes, y eso es extraño en el mundo de hoy en día. La informalidad, por otro lado, impera entre la gente, pero si necesitas ayuda la tendrás. La relación con los vecinos es cercana, todo el mundo se conoce, al menos en mi ciudad, aunque en ciudades grandes se está perdiendo ese aspecto de la vida en común. ¿Cómo no hablar del carnaval? Yo he vivido un carnaval diferente al que se ve en la tele. El Río de Janeiro es el referente, con sus escuelas de samba retransmitidas internacionalmente. Es prácticamente un símbolo del país. pero la cultura del carnaval es tan variada como rica y tiene figuras características dependiendo de la región de brasil donde estés el que más veces he visitado por la cercanía es el carnaval de olinda una ciudad que es patrimonio de la unesco y donde tengo a casi toda la familia por parte de mi esposa millones de personas salen a la calle durante días hay conciertos de frevo de música popular mucho color mucha música mucha alegría Hay fiestas muy tradicionales, como los papangús, las fiestas de interior, el carnaval de Bahía... Cada uno con sus características propias y una identidad única en cada, uno de, de, en cada una de las fiestas. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Claro que hay muchas cosas en Brasil para mejorar, como violencia, pobreza, corrupción, machismo... Pero intentaré analizarlas y verlas en futuros programas con entrevistas a líderes comunitarios, políticos y activistas desde una posición siempre constructiva y que no va a dejar indiferente a nadie o por lo menos voy a intentarlo muchas gracias a todas las personas que habéis visto el vídeo eh, os invito a dar una ojeada a los programas anteriores si no lo habéis visto y a suscribiros al canal para recibir las últimas novedades volvemos el jueves, esta vez en portugués hasta entonces